Hola, bienvenidos a One Stocks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host Ramiro y hoy estamos felices de recibir en el estudio a esta humana nacida en Monterrey, melómana, fotógrafa, pone música, booker, diabética, risueña, mamá perro o perro mamá, directora de marketing, polibarra. ¿Todo, Todo eso. Todo <risa> eso me quise quedar corto Ay, ya. para ya para guardar unas sorpresas a la entrevista tener algo más que decir sí. cómo estás muy bien acalorada está caliente ese lugar no ese lugar ese lugar sí. sí oye bueno ahorita recién regresada de Nueva York sí recién comida y llena de pastrami cabrón qué aventura qué aventura cuéntame pues me fui fui de verdad de trabajo Fui cuatro días nada, dos me tocó trabajar y dos así de que pata de perro, todo lo que alcanzara a ver, es otro mundo, o sea, de, viviendo en Monterrey, pues fui mucho a todo Texas, fui a Los Ángeles, fui a Orlando, pero Nueva York no se parece a nada, a nada, de alguna manera me sentí en casa, o sea, en casa de DF, Tipo andar en el subway, este, como que de, la, la primera vez que agarré el subway, en lo que pasaba entre los barrotitos, se me cayó la maleta. Y viene un montón de gente, en lugar de que alguien me ayudara, de que nomás se hacían así para un lado, y yo dije, ah, es como en DF. ¿eh? Y me agaché toda triste a recoger mis chivas. este, Increíble, el metro va más lento, eso sí me fijé, ¿no crees? Con aire acondicionado. Con aire acondicionado, sí, pero como que entre estación y estación va como más lentito. Sí. Las puertas no son tan agresivas. Eso también, la gente tampoco. O sea, no es como que tengas que la empezar a hacer tampoco. fila para bajarte antes. También son más anchos, los, sí. los camiones son más anchos. Este... Según yo, el aire acondicionado sin duda hace una diferencia enorme. Hardcore, sí, sí, sí. O sea, sí, había un día que llovió y entonces afuera estaba el calor más la humedad así horrible yo no me quería bajar del camioncito <risa> cómo que no <risa> ahorita me di de cadeta que de la vuelta me bajo <risa> sí pero sí es una gran diferencia qué estabas haciendo ya? fui al LAMC el Latin Alternative Music Conference que es la ay bueno lo traduzco sí, <risa> la conferencia favor. de música latinoamericana alternativa okay. este fui con la mandititita con quien trabajo Estuvo increíble, la verdad es que va mucha gente eh, y eso lo convierte en muchas oportunidades. O sea, mucha, mucha gente de industria, mucha gente de radio, muchos bookers, este, otras bandas de, del mundo que también son, hablan español, entonces se pueden hacer muchos, muchos intercambios chidos. Grabamos un programa bien padre que no sé cuándo va a salir, pero es un blog, mm -mm, así, un podcast para Billboard con Amandititita, Ile la que era PG-13 de Calle 13, eh, que tiene un proyecto increíble, increíble ahorita, y una chica que se me va su nombre, ay, creo, creo que dijo que era venezolana, pero vive aquí en DF, hablaron sobre las mujeres en la música alternativa y estuvo increíble de escuchar. No sé cómo va a quedar editado, porque hablaron muchísimo tiempo, pero muy buenas conversaciones ahí entre todos los involucrados, muy buenos showcase, este, encontramos amigos de Argentina que los fuimos a topar por allá, de España, estaba Idorian también. Estuvo muy, muy divertido. O sea, la parte que me la pasé de verdad trabajando, estuvo increíble. Y la, en los días que no, estuvo también así de wow. Estaba en el aeropuerto esperando a que saliera mi vuelo de regreso y buscando ver cuánto costaban los vuelos. Para regresar, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Así tarjeteando mi regreso. No, qué increíble. ¿La qué primera increíble. vez que ibas? Sí, sí, no, nunca yo, había estado okay. en Nueva York. ¿Qué fue lo que más te gustó? Yo Lo que más me gustó, se va a ver muy cliché, pero la vibra la vibra está increíble, o sea, de verdad se siente el arte en el aire, o sea, te subes al metro y sabes de que si van 10 personas en un carrito, 6 son estudiantes de arte y otros, los otros 3 son brokers, o sea, se siente así esa onda, me gusta mucho que, que es una ciudad que se camine mucho, la gente anda en la calle, este, no como en mi Monterrey querido, que la verdad es que casi, casi no lo caminamos, en Nueva York todo el mundo en la calle, Entendí muy cabrón cosas que no había entendido de Sex and the City, de. de. de las películas. de, Friends, ¿no? de muchas películas, sí, claro, sí. era como que. Eh, claro. Fui al, al CATS, donde grabaron, bueno, Harry Met Sally también fue de. Oh, ya entendí, ya, ya, el puente de Brooklyn, claro, Central Park, claro, claro. Es, esa vibra está. es especial. O sea, es muy especial, no se puede, no le puedo comparar con nada. La arquitectura también, como que no, no sabes a dónde voltear. O sea, si la gente, de, en, las, en las conferencias de música, supongo que en las de arquitectura y en todas esas, es muy común parar a la gente sin ninguna pena. Si digo, okay, ¿ya ¿tú, tú a qué te dedicas? ¿Qué vendes? ¿Qué, qué te compro? ¿Qué, ¿Qué intercambiamos? Pero esa vibra yo la sentía hasta en la calle. O sea, fui a... A, a tickets, no sé cómo se pronuncia, a comprar los boletos estos baratos en, en Times Square, no compré ninguno porque no tuve tiempo, pero me paré dos minutos a babear así frente a la marquesina y se acercó un chico a platicar conmigo, ¿Qué, ¿qué obra quieres ver? Yo pensé que era vendedor, yo no había visto las taquillas, yo dije, no, pues aquí vienen y te los venden. No, pues no sé, pues es que yo quería ver este Hamilton, pero no está, entonces yo creo que… Y nos puse a platicar de, de obras de teatro, pero neta, tengo así como 20 minutos. Me dijo, bueno, pues, que tengas muy buena suerte. Y se fue. Y yo así de, wow Luego el último día fui al edificio Dakota y luego fui al, a la estrella de Imagine. Y también me acerqué. Y luego luego un señor, ¿de dónde eres? De México. Ah, fíjate, mi canción favorita de los Beatles es tal, como que la gente con una apertura para platicar, no, no, nada más dentro de en la conferencia, es en la calle. No, no, no sé. O no, no sé si yo me veía casi con mi cara de. Ah, oh, alguien hable conmigo. O sea, no sé. Ahí en el mismo Katz haciendo fila para pedirme mi pastrami, se me salió un sí en lugar de un yes. Y el que estaba, el que estaba al lado de, de, de mi fila, preparando también las tortas, se puso a platicar conmigo. ¿De dónde eres? No, pues de, de México. Ah, yo soy de Costa Rica. Ay, no manches, ¿hace cuántos años llega? Así, así como que platiqué con mucha gente, casi no habla inglés. Este, ahí se me salía un sí o un gracias y la gente o hablaba español o hacía el esfuerzo por hablarme en español. Este, qué bueno porque desde que me fui de Monterrey mi inglés está así súper atascado, pero, pero eso, la vibra me, me encantó. Si, si, si yo llegando a Monterrey para acá sentía que en DF estaba, estaba como muy re, revuelto de muchas culturas, no, bueno, Nueva York es eso de verdad, o sea, a la… N potencia. Eso fue lo que más, más, más, más me gustó. Creo que también influye mucho la cantidad de música, de películas, de series y libros que leemos, que vemos y que hablan y nos apuntan a Nueva York. Creo que eso hace una marca súper fuerte a nosotros y en el momento en el que llegas a la ciudad, pisas, empiezas a ver las calles, los anuncios luminosos los taxis amarillos y demás, te sientes como en casa, pero ya hay una impresión bien grande en ti, ¿no? Claro, la, las, las casas esas que tienen, que tienen como escaleritas de medio piso y los, eh, las que tienen la puerta así en el piso enfrente, sí. como que eso si no lo hubiéramos visto tantas veces en Friends y en esas Esa. cosas, que, que si no se hubiera caído... ¿Quién se cayó? ¿Miran Miranda. Samantha. Samantha se cayó en, en, en uno, de, uno de esos hoyos este, como de sótano. Sí. Sería, o sea, llegarías ahí sería otro planeta, y, y sí, justo eso, como me acuerdo mucho la, la entrada de Sex and the City, que, que van entrando las cuatro, como que atravesándosele a un taxi y corriendo para entrar a un, a un bar, eso es Nueva York, o sea, 100% claro, eso es Nueva York, sí, pero sí tienes razón, es, es eso, lo, lo hemos visto tantas veces, lo hemos olido en las lecturas tantas veces… Que que claro. llegas y ya nada más haces check, check, check, check, check y te sí, sientes eh. pues en casa. Sí, sí, sí. De aquí soy. Muy cabrón, muy cabrón. <risa> Oye, ¿cómo te fue con la mandititita? ¿Qué haces con ella? Con ella, uy, ahorita de todo. Cuando la conocí hace siete años, empecé como su personal manager, luego fui su label manager, y ahora trabajo el marketing en general, Lo hacemos en la oficina booking, el booking y el man management de de Amanda, y pues justo la llevamos ahí a ver qué cerrábamos, estamos abriendo su carrera en Estados Unidos, que aunque es bastante conocida por, por los latinos que viven allá, no hemos trabajado propiamente su carrera en Estados Unidos, ahora ella vive en Los Ángeles, tiene ya su residencia, entonces estamos ahí pujando en todas las ciudades donde hay una buena presencia latina. Entonces fue a hacer un showcase, hicimos un montón de entrevistas, hicimos esta increíble de, de Billboard, nos wow. paseamos. Oye, dime algo Porque igual A mí no me queda claro Ajá. Y supongo que A mucha gente tampoco ¿Cuál es la diferencia Entre personal manager Level manager Y qué otro de manager Categoría uy, existe? Uy, tienes tiempo <risa> <risa> Mira El manager, manager Es como el director De una empresa eh, El artista Es la empresa Y las decisiones Se toman entre El artista vendría a ser El dueño Y el producto Al mismo tiempo y las decisiones se toman entre el artista y el manager. En el mejor de los casos, a menos de que el manager sea Toño Berumen, entonces el artista no tiene absolutamente nada que ver ahí. Este, pero en la independencia, las decisiones como de CEO se toman entre el manager y el artista. Los managers tienen todos los contactos del mundo, eh, saben leer hacia dónde puede llegar un, hasta dónde puede llegar un proyecto, saben leer cuál puede ser el camino. Y, e idealmente tienen los contactos para pasar por ese camino este, el manager es, es el, el tercer ojo, la vista externa un, un artista puede pensar que su música vale tal y a veces se queda abajo y a veces se, se, se va muy alto este, el manager es el que está viendo de, desde fuera y desde adentro para decir, sabes qué, es que si sí podemos cobrar esto o espérate, primero vamos a hacer estos otros dos festivales, o primero saca este disco y, y luego hacemos esto. El músico es el que dice, ¿sabes qué? Quisiera hacer una colaboración de reggaetón, y el manager es el que dice, mmm, ¿qué te parece este músico? ¿Qué te parece este otro? Mira, tengo este contacto. Mira, ¿por qué no cenas con fulano a ver si se da la química? Ese es el manager, el que toma las, las decisiones y hace que pasen las cosas más en general. El personal manager es el que lleva el día a día con el artista. El personal manager es el que tiene... Bueno, una, una cosa curiosa es que personal manager existe solo en México. En algunos otros países hay algo parecido, pero así un personal personal y que bandas tan chiquitas tengan un personal, es de México, es de México. Ellos son los que de verdad se les dice nanayer, no sé, no sé por qué. pero ¿Cómo cuando se les dice? Nanayer. <risa> es es el, la persona que está pegada al artista... Y es el que, eso, lleva el día a día. Te acompaña a las entrevistas, te acompaña a los shows. Cuando ver a un show se asegura que en camerinos haya todo lo necesario. Es el que habla con el, eh, el que llega a estar listo, de, a tener listo el hotel, las comidas. Cuando tienes que preparar un, un playlist para una, un medio, el personal manager es el que se asegura que, hagas el, que el artista haga el playlist y entregarlo a tiempo. Es el, el, el administrador digamos del proyecto. Ok, Y luego quién nos falta. ¿Hay eh, otros managers? Eh, el, el, el label el manager. Manager manager el personal manager y luego sigue el label manager. No no no, no precisamente en ese en ese orden. El label manager es el director de tu director de proyecto en una disquera. Eh, no siempre tu disquera y tu manager es, es el mismo. Últimamente existen muchas agencias que son 360 y que sí son todo. Pero no necesariamente. El label manager es el que lleva tu disco. El marketing del disco... Sí, ventas de disco, no producción. La producción la haces con tu manager o con tu productor. Eh, o sea, con los dos juntos. Eh, pero el label manager es ese, tu gerente de proyectos en una disquera. ¿Y son todos los tipos de managers? No. Hay un production manager. Ok. <ríe> que es el que lleva... El que organiza la producción de tu concierto. Es el, el que lleva todo el cablería, el que lleva el ingeniero, el que lleva. el que se pone de acuerdo con el, con el lugar donde vas a tocar para ver a qué horas van a hacer el soundcheck, a qué horas llegan a conectar, cuánto tiempo tienes, tal. Y que se llame manager, manager, creo que es el único. Okay. Son los únicos. En, en estos <risa> esquemas, ¿tú has trabajado más como personal? No. No. Yo he sido más label manager, okay. más tiempo label manager, pero he sido personal manager, booker, production. Platícame eh, con quién has trabajado como label manager. Con label manager, uff, he sido label de San Pascualito Rey, de Jepe, de La Bienquerida, de Astro, de Chile, que en paz descansen, <ríe> de, de Denver de los Puncetes, de Amanititita, de Meme del Real, de Yokozuna, Furlan, de Nalgas. Wow. Este, de quién no has sacado discos? Guadalupe Plata de España, Dorian, Isal. Creo que ya. Creo que ya acabé. <risa> ¿Y personal manager de... Personal manager de basic Mexican Wiser que fue como llegué a, a las Imbéciles, de Amandititita, que fue como empecé con ella, y de Meme del Real. Y Meme del Real. Sí. Meme de Café Tacuba. Meme, sí, de Café Tacuba. De, de Café Tacuba. Tacuba. Ya que dijimos eso, platícame, porque yo sé que tienes todo este trip con Café Tacuba. Mm -hmm. Soy súper fan, súper fan. Cuando yo estaba chavita, yo no escuchaba música de radio porque desde muy chiquita, eh, pues mi, mi, mis papás son bien snobs, entonces mi papá escuchaba puro Beatles y puro Pink Floyd y tal. Y luego me metieron a clases de piano, entonces yo, bueno no, primero estuve en gimnasia rítmica, que la, los ejercicios de gimnasia los haces con música clásica, luego entré a estudiar piano, viola y conjuntos corales, entonces durante muchos años este, es, solo escuché música clásica, y en la escuela, alguna que otra de Selena, obviamente. Y cuando en la prepa, cuando ya dejé la escuela de música, escuchaba el radio y todo me parecía lo mismo. Y luego escuché Café Tacuba y fue de wow, ¿qué es esto? O sea, esto de verdad se cruza con algunas cosas que, que yo vi en la escuela y, y es muchísimo, me parece muchísimo más interesante que otras, que, que, que maná, que fe, y lo que se escuchaban en el... el que en el 98, 99? Era muy diferente. Eh, entonces yo, fan, así, en automático fan de Café Tacuba, eh, empecé a, a ponerles mucha atención. yo La verdad es que nunca fui de MTV, ni de... No, o sea, a la fecha no me gusta la tele, bat, tengo problemas de atención, entonces batallo mucho por ver la tele. Este... Pero empecé a darme cuenta como que... Ah, salió una colaboración de Café Tacuba, ¿Conoce quién? Salió este video de Café Tacuba, ¿Conoce quién? Esta, esta película trae una canción de Café Tacuba. Y yo empecé a pensar... Oye, ¿qué listos son? ¿Qué listos son? ¡Guau! ¿Cómo, wow, ¿Cómo toman estas decisiones? ¿Cómo, ¿Cómo no terminas de estar emocionado por esta canción? Cuando ¡pum! Ya sacaron otra. Y el disco, y tarará. ¿Y por qué fueron a tocar a este festival? Y así... Y cuando me fui haciendo más vieja, me di cuenta que esas decisiones las tomaba un manager. Y yo fui de, fue de, wow soy fan del manager de Café Tacuba. Eh, y entonces, de recién que llegué a, al DF, a vivir al DF, lo primero que… así, de las primeras personas que conocí fue a, a Balbi, que es el manager, era el manager en ese momento de Café Tacuba, lo fue toda la carrera, hasta hace como tres años. Y yo fui de, wow fan. O sea, no le dije en ese momento, me lo presentaron, él evidentemente estaba crudísimo pidiéndose así un jugo verde en el, en el mercado de la Roma, este, y yo nomás fui hacer, fue así de mucho gusto. Mi entonces novio había trabajado con, con él en la época de, de Control Machete, había sido staff de Control Machete, este, entonces por ahí lo conocía y yo ahí fue así de… Eh, se me cayó la baba cabrón. Y cuando, me cuando yo estaba haciendo eh, booker de descartes Kant, me hablaron para ser personal manager de the Weiser. Fui nada más por cortesía, porque yo estaba muy a gusto. La verdad es que con descartes Kant los quiero muchísimo. Son bien chingones. Soy muy fan de ellos también. Este, me hablaron. Yo llegué por cortesía a la entrevista. Y cuando me dijeron que era la disquera de Balbi, yo dije yo me quedo. O sea, no sé cómo, pero yo me quedo. Me dijeron, es que tienes que ser personal manager. Yo le dije entonces a Josué, que era el director, dije, Josué, no sé qué significa personal manager, pero si tú me dices qué hacer, yo lo voy a hacer y yo te lo voy a solucionar, escógeme. Esas fueron mis palabras de por favor, dame el trabajo, ¿sabes? O sea, yo iba a, a, a entrevistar a un trabajo y que no sabía qué se trataba, mi currículum era cualquier cosa, porque pues, no sabía hacia dónde di dirigirlo, pero fue de, tú dime qué quieres que haga y yo lo voy a hacer, lo, y lo voy a hacer perfecto. Y como a las dos semanas me llevaron para, para darme el trabajo. <risa> pero fue por eso, fue de... Esta, en esta izquierda wow. está involucrada Balbi, yo, yo. Y en aquel entonces, hace siete años, como él, él trabajaba con, con Café, era socio de la, de la empresa, pero la verdad es que no iba mucho a la oficina y no tenía mucho que ver con nosotros. Sí lo veíamos de vez en cuando, sí nos conocía, nos invitaba a los conciertos y tal, pero no, no, no, hubo, no había mucho contacto. Hace tres años que dejó de trabajar con ellos, eh, yo fui y le toqué un día a la oficina. Le dije, Valvi, yo tengo mi trabajo en terrícolas, este, no lo quiero dejar para nada, pero yo quiero aprender de ti. O sea, ¿soy tu fan? Así le dije, tal cual. Yo te vengo siguiendo desde antes que supiera que existías y que eras tú. Este, yo quiero aprender a hacer lo que tú haces. Entonces, pues yo trabajo horas extras, pero lo que necesites, pídemelo a mí. Y así empecé a trabajar con él y un año después ya en el terrico se dieron cuenta que yo, ya, que yo ya hacía casi todo lo que, lo que hacía Balbi, y entonces ya me dijeron, bueno, no, a ver, tú y Balbi se encargan de esto y ya ustedes trabajen por aquel lado y nosotros vamos a hacer los label services, que se llamaban aquel momento. Y así, así fue como llegué con Balbi y ahorita sigo con Balbi, y me encanta la manera en la que hace las cosas, me presenta con gente increíble, además a mí por nombre me conviene un montón en la industria que me presente Juan de Dios Balbi… Este, me encantan sus historias, me encanta él como persona. Eh, tiene un carácter muy fuerte, pero sabe cuándo sacarlo. Este, soy muy, muy fan eso de él, de él como persona. No solo no so, no cómo toma, toma las decisiones, sino después cómo ejecuta, cómo es su trato con la gente, cómo, cómo se acerca, cómo se ganan las relaciones que se ha, se ha ganado. Porque sí tiene esa fama de gruñón, pero la gente lo respeta un montón en la industria. Y puedo ver por qué, y es lo que estoy tratando de... De aprender. ¿Y así ya tienes cuántos años con Balbi? Eh, directamente con Balbi, tres. Tres. Pero en la empresa, siete. Ahora, la empresa, todo esto que empezaste a platicar, era las imbéciles. Sí, sí, sí. ¿Y ahora? Y ahora estoy nada más con Balbi en EntertainMex. Ok. Que, uh -huh. es, que es puro booking y management. Uh -huh. ¿Y ahí qué proyectos traes? Ahí traemos a, a Mandititita, a Meme cuando tiene chance, a Dorian de <risa> España, a... Eh, Airbag de Argentina, a Isal de España, no sé si ya los dije, a las Neptuna de Guadalajara, que están increíbles, a King Eddie Kay, que es este Eddie de Ex Liquids, y se me está yendo a los Gevisaurios de Argentina, que están increíbles. <risa> <risa> Oye, y bueno, ¿qué tanto en todo este camino, todo esto empezó con Café Tacuba?, ¿Cómo sigues conectándote con, con la banda? Pues son compas, este, la verdad es que, bueno, yo conocí a Meme por, por terrícolas, o sea, bueno, cuando estuvimos trabajando juntos, después Quique también tuvo un proyecto junto con Priscila de Quiero Club, que se llamó Presidente, también los llevé yo, eh, y de ahí conocí a Quique, y tenemos amigos en común, o sea, Meme me cae increíble, también cada vez que nos vemos es así platicar y platicar y platicar, eh, me, sobre todo me, me cae muy bien hablar con él de cosas de, de música, él es muy tímido, casi no habla pero si le tocas así, música o fútbol, no, se suelta, pero yo no entiendo fútbol, entonces música como él también es pianista, luego hablamos, este, pues, me, trato de acordarme de lo que veía yo en, en la escuela de música y platicamos que de Mozart, que de no sé qué, este, él me cae increíble, su familia me cae increíble este, bueno, aquí que también lo conocí de ahí Con Rubén la verdad es que no me llevo mucho También he trabajado cosas juntos eh, Pero no me llevo tanto Y eh, José Lo es un amor O sea, José Lo lo conocí por Meme y por Quique Y es un amor, no manches Me encanta, aparte me encanta que escriba este, yo le presenté a Trino Maldonado que también es escritor que resulta que los dos eran como muy fans uno del otro wow. este, y pues ahí siguen te, o sea, te digo, tenemos amigos en común vamos a veces a las mismas fiestas este, y son, son compas hasta tatuados los traes, ¿no? sí <risa> <risa> sí, me tatué el papá para papá huevo ¿por qué? es un poco largo <risa> pero siempre bueno tengo varias letras de canciones tatuadas tengo mi palabra es la ley tengo letter the read and take you de quiero club. y acá tengo ¿este es de? este sigo siendo el rey eh, y en la pierna tengo un pedazo de una canción de jepe también que dice esta noche estás donde tendrías que y siempre me quise tatuar algo de de café pero como que Todas las letras me gustan y todas las frases eran muy largas. Y entonces un día que estaba llorando en un concierto de café, porque yo en todos los conciertos de café lloro, es más, yo siempre he dicho que eh, cuando empecé a trabajar en la música, dije, el día que vaya a un concierto de café y no llore, es que ya la perdí. O sea, ya no quiero tener nada que ver con la música, porque no quiero perder esto que es la música para mí por un negocio, ¿sabes? Por pagar la renta, no. No quiero que se convierta en eso. Entonces estaba yo chillando en un concierto de café y empezamos a gritar los fans el papara papu evo y dije de aquí soy y para mí significa más que papara papu huevo significa el, este este punto de encuentro del artista con el fan que es donde que es para lo que trabajamos nosotros o sea pare, pareciera que la industria trabajamos para para traer dinero a las arcas del artista pero no todos o sea, a mí de verdad me emociona un montón ver a la gente emocionada por ver a su artista favorito. O sea, ver cómo, cómo se entienden con una canción, se entienden con un artista. Yo de verdad es que he ido a, a conciertos, pues mi vida es estar en conciertos, de bandas que no conozco, que tocan canciones que no conozco, pero yo veo a la gente emocionada y yo me emociono. Porque es, al final es... Es, son los beneficios de trabajar para el arte, ¿sabes? No es, no es nada más el negocio de vamos a vender tantos discos, vamos a obtener tantos plays. El, el arte es el, la cúspide, de la celebración de la humanidad, ¿sabes? De todos los sentidos, del cuerpo, de la intelectualidad, de la espiritualidad, de las emociones. Y cuando una banda está tocando en vivo y el público lo está escuchando, ese rapor... Ese, rapor, ese, es el, ese es el arte, ahí está, no está en Spotify, no está en Mixup, no está en la firma Autógrafos, o sea, está en ese momento, y ese momento, con mi banda favorita, es cuando estamos todos gritando el papá, papá, papá, huevo, o sea, todo, todo eso, es para mí, se puede ver súper menso, pero es eso. Y, y no, o sea, no gritamos otra cosa, gritamos para papá, huevo, huevo. Y es como lo que te contaba de, de Nueva York y el, el, la estrella de Imagine. Llegas a los conciertos de café, yo siempre me voy pues, lo más adelante que puedo, pero siempre me voy en el público. A mí no me gusta verlos desde arriba, porque, primero, porque se van a dar cuenta, me van a ver que estoy chillando. Segundo, porque no se oye. O sea, se oye en la mitad, la gente cree que está bien padre estar al lado del escenario, pero no es cierto, no se oye nada. Se oyen pedazos nada más de las secuencias. Y segundo, porque me gusta mucho estar con el público. O sea, si yo estoy estar llorando como idiota, quiero estar al lado de alguien que está llorando como idiota. Eh, y, y queremos estar platicando y queremos estar escuchando las dos primeras notas y ¡está! ¡está la canción! <risa> eso, eso, así quiero ver a mi banda favorita. Aún y que sean mis amigos, aún y que tenga siempre mi pulsera de backstage, yo los quiero ver ahí. Y me sigue dando oso que sepan que lloro <risa> en <Eso> sus es conciertos. <risa> ¡Qué bonito! Oye, ¿y lloras desde el inicio? ¿O en qué canción lloras? Ay, casi siempre sí. Es que me emociona mucho verlos en el escenario. Y sabes que... Eh, no, o sea, ahora sí, sí por ser fan, siempre por ser fan. Pero ahora los veo y, y no puedo dejar de pensar como en el camino recorrido, ¿sabes? Como en... No manches, se me acuerdo mi primer concierto de Café Tacuba. Yo estaba como loquilla, fui pagué mi boleto, hice fila un chorro de, de tiempo, fui y, y compré mi camiseta pirata al final, y ahora estoy trabajando con ellos. Y ahora son mis amigos, y esa pulsera me la regaló la hija de Meme. O sea, como, no, no sé, o sea, ya, ya son más cosas. Ahora, ahora se me hace que lloro antes de, de que empiecen a tocar. <risa> Wow. Los quiero mucho, me emociona mucho. Café Tacuba es sin duda la, la banda mexicana, ¿no? Creo que nos carga a todos, carga a toda una generación, siento. Es como el estandarte musical. Sí, y es el, el estandarte musical de una generación y de los raritos de esa generación. O sea, porque, porque Café Tacuba es, es, no es... Yo sí creo que es como nuestro radiohead. Porque ah. ellos his, hicieron un disco completo instrumental... Este, han hecho, se han ido por la libre, ¿sabes? O sea, han sido, sí fueron la portada de eres, pero sus canciones se atrevieron a, a jugar de una manera con elementos nacionales que otra gente no. O sea, al mismo tiempo estaban, estaban los caifanes, este, sí, sí había como un boom de ese cotorreo, pero Café Tacuba lo agarró desde, desde un punto más mucho más. Ex, a lo mejor no más experimental que Caifanes, pero con otro humor, con otros instrumentos, como sí sí me parece que es este… no, no llega a ser como que una banda de culto, porque tiene, tiene muchos sencillos súper radiables, pero sí llegaron a una, una experimentación eh, distinta, o sea, que, que no maná, que no zoé… O sea, eh, Maná tiene muy buenas rolas. Pero no es Café Tacuba. Pero no es Café Tacuba. Exacto. Hace rato dije que eres pone música. Sí. No DJ. No. ¿No? ¿Por qué? Porque no sé mezclar. O sea, para, para ser DJ necesitas saber mezclar. Yo no sé mezclar. Yo lo que sé hacer es que tengo, bueno, tengo muy buena memoria. Me. O sea, No me preguntes por cosas de la historia o por libros que leí, que leo mucho, pero luego no me acuerdo de qué iban. Pero a mí pregúntame por una canción y me sé el ritmo, me sé el tono, me sé, me sé la letra. Me acuerdo en la mayor cantidad de las veces cómo empieza y cómo termina. Tengo muy buena memoria. Y Musical. Music sí, con, con, con lo que se refiere a la música. Okay. Sí, de otras cosas, neta, no me preguntes, o sea, <risa> ni de mis historias, <risa> de me acuerdo vagamente de mi, quince, de mi fiesta de 15 años, <risa> recuerdo que, o sea, supongo que tuve que ir a la primaria, <risa> pero, re, pero pregúntame de otras cosas y me acuerdo, uff, cabrón, aunque no las haya oído en su momento, o sea, te digo que toda la primaria yo no escuché música de la radio, pero después sí, y, y me sé las canciones. Y además tengo, tengo esta cosa que leo a la gente muy rápido y sé leer masas. Entonces, por ejemplo, me contratan mucho para bodas, hago mucho bodas. Y entonces llego, me doy una vuelta por las mesas, veo a la gente, veo las edades, veo cómo, cómo vienen vestidos, tal. Y para mí es muy fácil saber por dónde voy a empezar y cómo los voy a levantar a, a bailar. ¿Qué...? No sé. No, dime más. A ver, no. que decirme algún, ¿qué es lo que ves, por ejemplo? ¿Cómo, ¿Con qué inicias a veces? Mira, lo, lo que es más fácil para las bodas normalmente es empezar con un set de salsa. Porque las tías son las que se levantan a bailar más fácil. Las amigas, de la, las amigas y primas de la novia se levantan cuando ya están borrachas. Por eso el reggaetón se pone más tarde. Sin embargo, si hay poca tía o si la tía es muy fifí, entonces hay que ver por dónde le entramos, entonces hay que ver a la chaviza como que le puede gustar que no sea el reggaetón, o sea que sea algo más leve y entonces puedes empezar con rock de los noventas, por ejemplo, puedes ponerles de Cure a ver cómo funcionan con eso y normalmente la verdad es que lleva sets, o sea yo tengo mi set de salsa de tropical, tengo mi set de cumbias, eh, tengo mi set de rock en español, rock en inglés, setentas, que los setentas también normalmente levantan a cualquiera tengo mi set de reggaetón familiar, este, mi set de reggaetón así raspa, eh, pero sí es mucho de llegar y ver más o menos el ambiente y entonces ya ves con, con qué empieza. Sí, la verdad es que sí tenemos como una base, eh, pongo música con el negro y sí tenemos como una base, pero sí es mucho de ir oliendo, o sea, o, o si empiezas con salsa y a la segunda salsa nadie se paró a bailar, chale, se acabó la salsa, bueno, a ver qué más, qué, qué es lo que, qué caras están haciendo. Es mucho leer a las, a las personas. La gente cree que nomás es estar ahí parado picándole, pero no es cierto, no es cierto. Es, es cansado y es un trabajo acá de sentir la vibra, que a veces es pesado, a veces es muy pesado, sobre todo cuando son bodas largas uff, o, o, o que no se quieren levantar a bailar por nada del mundo. No manches, sudas, sudas, porque a ti te pagan porque la pista se vea llena, no porque suene algo ahí en las bocinas. <risa> Eso es, es complicado. <risa> ¿Quién es el negro? ¿Quién es el negro? El negro es un compa, que aparte es de mis compas en común con los café, por lo que muchas veces me los topo. Él sí es DJ, él sí sabe mezclar. Este, lo ha hecho por muchos años aquí en México, tiene un hombre sote y es un gran amigo. Él fue el que me dijo, ah, pues deberías hacer, hacer este pedo en bodas, porque me vio poniendo música en algún bar, no me acuerdo dónde. ¿Iban juntos ahora a fiestas a poner bodas? Uh, sí, sí, porque sabes que eh, muchas bodas son de más de ocho horas y no se puede, o sea, no puedes estar poniendo oh, wow. música más de ocho horas. Entonces vamos los dos y él ya tiene, ya tenemos un socio que tiene equipo, entonces ya llevamos acá las bocinas y todo, oh, no, wow. es un negociazo. Oh, wow. De hecho, ya viajas, ¿no? Yo te he visto que ya andas rolando, ya andan rolando sí. en Veracruz, ya andan haciendo otras bodas, ¿no? Sí, la verdad es que si, si nos pagan, vamos a donde nos digan. Y la verdad es que entre la hipsteriza, el negro es muy famoso, entonces por ahí nos llegan, nos llega mucho jale. Oye, ¿había un, tenías un proyecto así en Monterrey, ¿no? Sí, de Ramón a Terán. Este, de Ramón Esaterán éramos el Juve, que era el ingeniero del garage, y yo poniendo el música garage. del garage. Ahí nos conocimos en Ahí el garage. Nos conocimos en el garage, claro. Ahorita hablamos del garage. Ajá. Este, bueno, también el Juve y yo nos conocimos en el garage. Okay. <ríe> yo era la fotógrafa oficial del garage y el Juve el ingeniero. Y entonces, cuando se acababan los shows, conectábamos nuestros iPads. No, los iPods exacto yo tenía un iPod Chobi, mini chubby. Este, lo conectábamos a la, a la consola porque pues, la consola la manejaba el Juve y empezábamos a poner una rola y una rola una rola y una rola este, y luego nos empezamos a inscribir en, en unas cosas que se hicieron muy famosas en Monterrey que eran los iPod Battles este, siempre super perdíamos pero nos lo pasábamos increíble y luego le empezamos a pedir a Leila y a Richie el el garage prestado para hacer nuestros, nuestros DJ sets y subíamos a otras bandas, invitábamos a otras bandas a hacer DJ sets, tal, y terminamos siendo cuatro. Éramos Juve yo poniendo la música, mi primo Ángel, a quien le mando un gran saludo, poniendo los visuales en vivo, mezclando visuales en vivo, y mi ex marido, el Bosco Benavente, eh, poniendo efectos encima. Éramos una gran fiesta. Seguro tú fuiste alguna, ¿no? Claro que fui, sí, no, sí. bueno, era, era, era música de boda, justo. Este, terminamos haciéndola en unas, en unas albercadas increíbles, en, la, en el Hotel sí, de Nano, el que también sigo viendo y quiero mucho, le mando un saludo si lo ve. Este, Eran grandes eventos, grandes eventos. Y de hecho cuando el eh, Boli y yo nos vinimos a vivir para acá tratamos de mantener vivo de Ramón Saterán, pero ya estaba muy, muy cabrón. Este, entonces, una temporada dejé de hacerlo eh, cuando me divorcié. Empecé a querer volver a poner música, e invitaba a otros amigos porque decía, pues es que yo sí puedo poner música chido, pero yo no tengo el nombre para traer gente, el que lo traía era el boli. Entonces, empecé a poner música alguna vez con Uriel Baisel, que entonces era el director de... de, de Ibero 99, ahora trabaja en Spotify, este, alguna vez con El Negro. Y de ahí me vio El Negro, que nos conocíamos así de la fiesta, y me dijo, oye, fíjate que yo tengo este negocio que pongo música en bodas y a veces necesito un segundo DJ, ¿cómo ves, te lanzas? Ah, pues, tú dime qué hago y yo lo, hago, yo lo saco. <risa> y así terminé poniendo música en bodas. Me encanta, es súper divertido. La verdad es que pagan bien, pero además de eso... Es tú, o sea, te invitan a una fiesta, te dan de chupar y aparte tú puedes escoger la música, no manches, es lo mejor que puede haber, es el mejor trabajo. Y a mí, bueno, me ayuda porque estoy siempre al pendiente de las novedades, de qué está escuchando la gente. Hay canciones que yo no las alcanzo a ver en el, en el 50 de, top 50 de México, por ejemplo, pero me la piden mucho en las bodas. Y es como que, ah, la gente está escuchando esto. Este, aunque yo no lleve ese tipo de música, porque la verdad es que mucha gente le, ahorita está escuchando reggaetón, eh, yo, no, yo no tengo ningún artista que haga reggaetón, pero me interesa saber qué está escuchando la gente, qué está diciendo la gente, cómo lo está bailando la gente, cómo lo está pidiendo, cuál es la temática de las letras, cómo se entera la gente de esas canciones. Está increíble, eso es un buen sidekick ahí. <risa> Un poquito todo esto que estamos hablando de, de Ramón Esaterán, el hotel, el topaz, estamos hablando ¿Topaz? de Monterrey eh, pre-2010. Sí. Estamos hablando del Monterrey 2000 a 2010, que Monterrey era la ciudad de, de, de México con una escena musical, cultural, de cine. De hecho, en cualquiera de las ramas artísticas, Monterrey estaba topando durísimo. Había, ¿cómo se le llamaban? La ola... La ola, la movida regia, ¿cómo le dijeron no. a toda esta primera ola? La avanzada. La avanzada. La, la, la avanzada, avanzada es de los 90. De los 90, pero ¿había una segunda? Sí, yo creo que sí. ¿Y luego qué pasó? Pasó la, pasó la violencia, la ciudad se vino para abajo y se acabaron proyectos como el Topaz, se acabó todo este Monterrey increíble de música y empezó a haber toda esta fuga de talento. Exacto, yo creo que es, eso, eso es lo más importante. No que se cerraran los bares, sino que muchos nos fuimos. Sí. Muchos nos fuimos. Porque se volvieron a empezar a abrir los bares, pero ya la gente que hacía cosas ya no está ahí. O sea, ya está aquí en DF, está en Estados Unidos, está en Europa. Eh, y las nuevas generaciones les está tocando más pesado, porque les están tocando empezar desde abajo. Totalmente. O sea, de alguna manera nosotros recibimos el, eh, el trabajo. O sea, le, so, seguimos el trabajo de alguien más, eh, aunque fuéramos la, mo, la movida independiente, lo que fuera, veníamos siguiendo a alguien más. O sea, yo sola, yo, yo me quedé en lugar de Jaime Martínez. Jaime Martínez, bueno. no sé de, después de, de quién venía, pero yo empecé a tomar fotos por él. Cuando, Jaime, digamos rápido, ah, ¿quién era Jaime, Jaime Martínez? Jaime Martínez es un fotógrafo que es un fotógrafo independiente, ha trabajado con MIA, con Versace y tal. Este, él empezó en Monterrey, y cuando se vino a vivir al DF, él tenía una banda que se llamaba Mr. Pony. Y entonces, para hacer su despedida de Monterrey, hizo un show de Mr. Pony y me dijo, oye, deberías tomar las fotos en mi concierto. Y yo dije, güey, yo no sé tomar fotos en conciertos. Yo, yo, Toda mi vida había tenido una cámara en la mano, porque mi papá es fotógrafo, es, estudió fotografía. Yo estudié fotografía en la escuela, pero foto de producto, porque yo estudié diseño industrial. Y le dije, Jaime, güey, yo no, no tengo la menor idea. Me dijo, mira, Tráete un fla tu flash, tres rollos, porque era todavía de rollos, y, yo y tu cámara. Y yo te voy a dar tres consejos. Llegué así de, no sé qué voy a hacer, no sé qué diablo estoy haciendo aquí. Me dio tres consejos y empecé a tomar fotos. Las publiqué en mi Facebook o en mi, en mi MySpace, de haber sido. Y la siguiente semana sí, me ¿Andabas por tu ICQ? No, no, no, porque era más público, era más público. A la siguiente semana me escribió por MySpace Leila, la dueña del garage. Oye, Pola, ¿vas a venir esta semana? Y yo, uh, yo creo que sí, voy todas las semanas por, para que te traigas tu cámara. Y así me convertí en la fotógrafa del, del garage. Y de repente, de estar tomando fotos para MySpace, me hablaron de MySpace y yo era la fotógrafa de MySpace en Monterrey. Este, me hablaron, le hablaron a Jaime del periódico El Sol, que es como es el vespertino del de Reforma de Monterrey. Y Jaime les dijo, ya no estoy viviendo en Monterrey, pero háblenle a Pola. Entonces, fui, fui fotógrafa del Sol, fui la fotógrafa de la escena o escénica. Este, fui la enviada de Warp, de Marvin y de Rolling Stone. Para todos trabajé yo allá, pero todo empezó siguiendo a Jaime. Con esos tres consejos. ¿Y esos tres consejos? ¿Qué eran? Eran. La primera era siempre, siempre, siempre, siempre, siempre usar flash. El segundo, que. es que esté pasando algo en la foto. Y creo que eso fue. eso me ayudó muy cabrón a desarrollar mi estilo. Me decía, si pones a una persona parada ahí en una esquina, es una persona parada en la esquina. Pero si esa persona está haciendo algo, ah, ya, ya está contando una historia. Y la tercera, que fue, es la técnica que me ayudó a hacer lo que, lo que hice en aquel momento, es que tú llegas y, por ejemplo, enfocas de aquí a tu cheve, enfoco de aquí a tu cheve y bloqueo la cámara. Y entonces yo ya no tenía que ver, o sea, para agarrar otros ángulos que no fueran este, yo ya no veía por el visor, o sea, yo apuntaba la cámara desde diferentes ángulos, pero siempre que fuera a la misma distancia. Entonces yo me acercaba mucho a los escenarios, eran escenarios muy chiquitos a excepción de la escénica porque eran shows chicos y yo aventaba la cámara o veía, veía que había unos tipos besándose allá y les aventaba la cámara, siempre y cuando estuviera estos mismos 40 centímetros y tenía mi, mi flash que era lo que hacía que siempre quedara todo viñeteado eh, y así era más fácil obtener fotos de cosas pasando. Porque ya no tenía que estar enfocando, ya nada, era pum, pum, pum, pum, pum. Capturabas momentos. Sí, y, y, pero todo a 40 centímetros de distancia. <risa> <risa> oh, y esa fue la etapa de fotógrafa. Esa fue mi etapa de fotógrafa, que así llegué, regresé, digamos, a la música, ahora ya no a la clásica, sino a la, a la independiente. ¿Y así cómo llegaste a México? Huyendo. Sí, ¿no? <risa> Huyendo, literal. Sí. Por eso mencionaba todo esto de, de Monterrey, porque justo Monterrey inició en, en esta avanzada regia, finales de los 90 ¿no? Encabezada por quién? ¿Jumbo? Por Jumbo, por plastilina, por eh, ¿Control? Los, los control, por zurdo, movimiento. Obvio. Eh, uh -huh. Cambiamos a los 2000 todo esto de Monterrey, desafortunadamente, políticamente, eh, socialmente, pasa todo lo que pasa en México, el poder y demás. Y huye mucho de Monterrey, gran parte de la Ciudad de México, otra sí. a, a Estados Unidos y empieza a ver toda esta, toda esta eh, siento, multiculturalidad que ahora hace que la Ciudad de México sea lo que es. Que es que hay gente de todos lados y existe toda esta, todo este poder que ya no solamente es de los chilangos, ¿no? sino uh -huh. que es de todos los que habitamos ahora esta ciudad. ¿Tú te viniste cuando? ¿En 2011 para acá? Sí, a principios de 2011. Sí, o como 2012. Entonces, ahorita Monterrey creo que de nuevo está agarrando un aire súper fuerte, hay de nuevo proyectos interesantes y demás, más, como tú dices, es, es un momento difícil. Sí, eh, yo creo que al mismo tiempo es difícil y tienen, tienen una gran, un gran abanico de posibilidades enfrente, Porque de alguna manera nosotros veníamos siendo justo los hijos de la avanzada regia. Eh, Muchas de las bandas que tocaban en el garage en aquel momento, no las que tocaban en el garage, las que tocaban al mismo tiempo y que no las dejaban tocar en el garage, querían claro. ser como Jumbo. Claro. Este, el Monterrey tiene esta, esta cosa que a lo mejor los chilangos no entienden, que es que en Monterrey hay muy pocas cosas que hacer. Eh, hay pocos… <risa> es que hay muy pocos museos, claro. hay muy pocos parques… Sí. No, no hay un Parque México como aquí. O sea, que ay, me voy a pasar la tarde con mi perro. No hay, no hay. Hay proyectos muy padres como Cine en el Parque y todos esos. O sea, sí hay gente haciendo cosas, pero son todavía cosas muy chiquitas. Entonces, eh, no es algo malo, es algo nomás que es distintivo de la ciudad, porque entonces la gente muy fácil puede agarrar la guitarra y, y todo el mundo, o sea, tú vas caminando por mitras. Y en una casa sí, dos no, está ensayando una banda. Y está increíble. Y entonces, al no estar nosotros ahí, o sea, al, al, al quitar completamente una generación del mapa de Monterrey, ellos tienen la opción de irse a donde sea. Porque ya no tienen la sombra de nuestras historias de éxito. O sea, nosotros queríamos ser, ser como Jumbo o como Kinky o como Plastilina, pero ellos no tienen nada de como quién quieran ser. Entonces, tienen... Todo eso, tienen todo un abanico de posibilidades, todas las posibilidades. Yo estoy muy emocionada, yo ya, yo ya estoy escuchando cosas que están saliendo de allá, cosas muy, muy padres. Eh, yo creo que, que, que más que, que una pérdida es una ganancia. Eh, siempre fui, la siguiente generación que fue la de, la de Quiero Club, por ejemplo, la de Chisatis, eh, la diferencia era nuestras influencias. Yo, yo siempre he dicho que desde la avanzada regia, la avanzada regia el sonido era diferente porque nosotros teníamos acceso a irnos a San Antonio, irnos a Houston, irnos a McAllen y traernos los discos, cosa que la gente de Guadalajara y la gente del DF no. No, tenía, no había tanta parabólica, que era la única manera en la que podías ver MTV. Este, no había internet, no había como parte de estos ritmos. Y entonces la avanzada regia tuvo mucha influencia gringa, eh, inglesa, o sea, todo lo que llegaba a Estados Unidos. Eso hacía que el sonido fuera muy distinto. Cuando llegó esta, digamos, nueva avanzada, la más, la más chava, éramos mucho, o sea, todo les llegaba por internet, pero de alguna manera seguían teniendo el, el hilo conductor de vamos a ver hacia Estados Unidos, por la avanzada regia. Esta, estos chicos no tienen nada, no tienen nada que seguir, y está increíble, porque no tienen nada que perder, no tienen, na, no tienen guía, está increíble, pueden hacer lo que quieran, y creo que es lo que están haciendo. Y me emociona. Creo que, al menos yo no conozco, creo que les falta eh, crear canales de comunicación, que era lo que teníamos en aquel entonces. Teníamos muchos blogs, teníamos A La Roca, este, teníamos estaciones de radio, que no la estación completa estaba dedicada a, est a la música independiente, pero sí tenía programas de música independiente. Antes de mi generación teníamos Desvelados, que eran, <risa> no, que eran muchas no. bandas nuevas, que claro. tenían la oportunidad de tocar ahí. Creo que faltan los canales... Pero no creo que sea nada más de Monterrey. Creo que es un momento del país completo. Eh, creo que la radio está en un momento muy difícil eh, y está bien. O sea, es lo que toca. Porque, bueno, están, están surgiendo los podcasts, pero todavía hay muchísimos podcasts y no hay... Todavía no sabes cuál escuchar, son demasiadas opciones. Eso se va a estabilizar, yo creo. Ahorita no hay muchos blogs de música, no hay no hay como a quién dirigirte, no hay una, una palabra, no sé, antes teníamos a Rulo, que si Rulo decía que estaba chido, estaba chido, este, y si no te gustaba la, la, el tipo de música que, que recomendaba Rulo, pues te, escucha, te ibas a escuchar Ibero 99, y si no te gustaba, te ibas a RMX, todo está cambiando un montón. Nos, a, a mí, para, para mis 37 años, ¿verdad? me hacen falta este, cabezas, cabezas de movimiento, sin embargo, es muy difícil en este momento saber si se van a seguir necesitando. O sea, yo, yo creo que el, ahorita la sociedad, no nada más en la música, estamos así en el ojo del huracán, se están moviendo muchísimas cosas, estamos cambiando de era muy cabrón, este, no paramos y todavía no se estabilizan las cosas. Entonces, así como en Monterrey todavía no tenemos, no me parece que haya los canales de comunicación, acá tampoco hay, pero nos vamos a tener, terminar de organizar. Tiene que pasar. Eventualmente. ¿no? Yo creo, la historia de la sociología dice <ríe> que tenemos que bajar a las revoluciones. Después de Monterrey, después de esto, y Nueva York y México y todo, ¿qué opinas del reggaetón? El reggaetón. A mí la verdad es que hay canciones que me gustan mucho. O sea, creo que hay grandes canciones de reggaetón creo que una muy buena parte del reggaetón es mierda eh, creo que hay una nueva ola de reggaetoneros que están dándose cuenta que a lo mejor mercadológicamente pero que no les conviene tanto ser tan machistas me encanta el nuevo disco de Bad Bunny, me encanta su video de no me vuelvas a decir bebé que, es, que trata como justo de la, de la violencia contra las mujeres este, me encanta, hoy anunció que cancela toda su gira europea porque va a las protestas de Puerto Rico. Oh, lo wow. amo, lo amo, lo amo. Este, y ¿Quién decía esto? Rubén. Rubén hace poco escribió un texto justo sobre su colaboración con Bad Bunny en los premios Meow. Y decía, es que el reggaetón es como en los 50, 60 era el rock and roll era un ritmo que nuestros papás no entendían, que los pasos de baile hablaban de, de nuestra sexualidad y no, no terminó. Yo creo que el reggaetón puede ser eso, por eso he tanto. Sí creo que, que se ha vuelto muy monótono, ojalá que como el rock and roll empiece de repente a agarrar nuevos aires, pero, pero hay reggaetón muy, muy bien hecho. Y la verdad es que si te hace bailar, bailo y a la verga, ¿no? <risa> claro. Sí, Ahorita sí. que mencionas eso, fue todo un tema lo que pasó con... con, con... Con Rubén. Con Rubén y con Bad Bunny, ¿no? Uh -huh. Hasta puso esta, esta palabra que sí, justo a Elvis lo censuraron por los movimientos de cadera, o sea, tuvo que hacer una transmisión en televisión en la que estrictamente le hicieron un shot de la cintura para arriba okay. para probar que musicalmente tenía la capacidad de hacerlo. Es decir, sí está ocurriendo eso. Estoy de acuerdo que hay una gran carga machista en, en uh -huh. la música como creo que existen un chingo de lados que tenemos que llevar para abajo, ¿sabes? Como existe aquí, al lado, Exacto. en la calle. O sea, Exacto. la verdad es que es un reflejo de lo que está pasando en la calle. Exacto. O sea, ojalá, ojalá pudiéramos decir, no hablen de esas cosas y no digan esas cosas porque van a pervertir a los niños. No es cierto. O sea, los niños salen a la calle y se pervierten. Más bien... Eh, los papás le dan a los niños un iPad para que se entretengan o YouTube. Ahí empieza el problema, ¿sabes? Ahí empiezan donde a veces ni cuentas saben lo que están viendo y demás, entonces que se espanten por acá está muy desapegado. Exacto, o sea, es echar la culpa a cosas que, que no, no tendrían que tenerlas. O sea, igual, otra vez, ay, toda, toda tacuba, pero como decía Rubén en su momento con Ingrata, o sea, yo la verdad es que siempre estudié en escuelas católicas y mis papás son... Son mucho más ñoños que yo, pero yo nunca he sido violenta. O sea, soy ñoña en otra cosa, pero no violenta. Y no por escuchar Ingrata, pensé en que si alguien no me quiere, le voy dar tres balazos. O sea, no. Igual igual el regatón. O sea, no, el reggaetón no tiene por qué educarte la educación tiene que venir por otro lado. Si nos pusiéramos en ese plan y analizar de esa manera, habría mucha música de los Beatles o de los Rolling Stones o de Bob Dylan o de Johnny Cash o de Juan Gabriel o de tal que no estaríamos cantando. Exacto, ¿sabes? no de nadie. Yo he estado muy clavada eh, por mi terapia, con el amor propio. Y al mismo tiempo estoy monitoreando la programación de EXA. Las canciones de amor, todas son un amor tóxico a unos niveles de no te pases. Es como, no amiga, date cuenta. O no amigo, date cuenta. Todas las canciones, todas. Y no es que eso nos esté educando para tener amores tóxicos, es que es lo que hay en la calle y es con lo que la gente se identifica. Si en la casa te, te educan de una manera distinta, si en la casa te educan, <risa> si te ponen atención y te educan, <risa> Esas canciones no tienen por qué, por qué formarte de ninguna manera. O sea, las escuchas y te ríes. O las escuchas y dices, amiga, date cuenta. Eh, eso, sí, sí creo que no está chido tampoco perpetuar. O sea, echarles porras a nadie, sí si lo creo. Pero también creo que no, el reggaetón no es el culpable de la decadencia de la sociedad. O sea, es un reflejo, más bien. Y es solamente una expresión artística que está recogiendo un reflejo, un pequeño espejo, como hay espejos en muchos otros lados. Yo te soy sincero, yo duré un rato sin meterme al onda del reggaetón, porque mm. creo que en un principio sí había algo que no me conectaba hasta que de pronto empecé. Obvio, la música, ¿no? el beat, el, el flow, uh -huh. siempre te hace mover o, o reaccionar de alguna manera. Y tengo poco que sí, de verdad, ya me empecé como a meter y a abrazarlo y a decir, oye, es que, es que sí, está poca madre, suena chingón y si lo sientes y si quieres reaccionar a él, él no tiene ningún, ningún problema es música como cualquier otro tipo de música no hay por qué ser todos snob con respecto a eso claro, y en nuestra naturaleza de latinos está el reaccionar a eso porque tiene una tiene un beat muy latino es como las cumbias o sea, por más que te hagas el rockerito eh, si ya estás pedo y es una cumbia, vas a mover la cadera porque son los ritmos que nos mueven a nosotros y, y eso, o sea, pelearte contra los es como dicen en los Simpsons, gritarle a una nube, o sea, ahí está, ahí está y va a seguir y, y mientras siga, siga siendo redituable de alguna manera y la, la gente lo siga pidiendo, ahí va a seguir. Ojalá eso, empiecen a, a haber producciones más interesantes, con altura, con la producción del guincho, a mí me parece muy interesante. La letra me... me queda de ver un poquito, me hubiera gustado escuchar más la voz de, de Rosalía, uh -huh. pero con la pura producción del guincho, wow, wow, el guincho haciendo el reggaetón, wow, wow. No he escuchado este nuevo disco de J Balvin con Maluma. Uy, está bien ¿Ya bueno. ¿Ya lo viste? Sí, está bien bueno, sí. Me falta, me falta, me lo tengo que echar. Pero desde, yo creo que yo desde que escuché... La canción de reggaetón que a mí me, me, me llamó más la atención, de esta nueva ola del reggaetón, porque el reggaetón podemos hablar desde la física, la química, maldita. Oh. Esta canción. Este, pero del nuevo reggaetón, la que a mí me, me gustó más fue la del taxi. La del taxi tiene una producción bien divertida, tiene una letra bien divertida, tiene unos, unos frenones que, que te mantienen alerta a la canción. Me parece una, una canción que, con una estructura muy inteligente. Eh, después vino Safari, que Safari también... Producción Sasa de Farrell Williams ¿Farrell Williams? Creo que sí Sí, este, La letra también Ay, me quedó a deber Pero wow, que era es esa canción Ahora esta otra Te digo que el nuevo disco de, de Bad Bunny Me lo he echado mil veces este, yo, yo creo que O sea, también por mi trabajo No puedo dejarlo fuera Tengo que escucharlo Pero pues, pues son los signos de los tiempos Es lo que hay Y hay cosas muy buenas Hay cosas muy horribles hay cosas como Talía fingiendo hacer reggaetón, que no manches. Es, es que, que ahora todos se subieron a ese tren del sí. treguemametón, ¿no? Pero luego tienes la bicicleta de Shakira, que es una gran canción. Sí. Es una gran canción. Pero quiénes son los productores? ¿Quién es el manager? No, no, De Shakira. Pero también luego Ch Shakira hizo esta, la de, ay, me gusta tu boquita, no sé qué, que dices, ay, Dios bendito, Shakira, güey, vuelve a pies el descalzos, por favor. Yo prefiero Shakira, brunet, eh, brunet Shakira. Ándale, sí, bueno, claro, claro. Oye, ahorita que estamos, obviamente el reggaetón está ligado a la industria, ¿no? que en algún uh -huh. momento decidió que, bueno, el reggaetón va. Ajá. Y tú estás bien metida en la industria. Um, sí, sí estás sí estás ¿cómo, cómo, um, ¿cómo ves la posición? Yo, no sé, yo pensaría que tú estás que en un aspecto a lo mejor más como independiente de la música, no, de la industria de la música sí. um, ¿cómo ves que realmente todo opera para con, como manejar los gustos o lo que está realmente ocurriendo el espacio que existe para proyectos originalmente o auténticamente chingones, sin conexiones y demás, Ajá. ¿cómo ves eso? Mira, un proyecto auténticamente chingón, sin conexiones, no hay mucho espacio. O sea, la, la música como todo, la verdad es que como todo. Yo he trabajado en diseño industrial, he trabajado en diseño gráfico, he trabajado en el teatro. Todo tiene que ver con contactos, porque es la manera en la que te conocen. Sin embargo, hacer esos contactos no es tan difícil. Eh… Yo tengo un correo, por ejemplo, que es contacto contacto.terricolasimbéciles.com, a donde me llegan demos y yo los escucho todos. Eh, sin embargo, sí se, necesita, sí se necesita cierto conocimiento de la industria, aunque sea de la industria independiente, para poder avanzar chido. Sí se necesitan contactos, digo, hacer los contactos es muy sencillo. Eh, y eso, si hay espacios, se necesitan muchas cosas. Es que puede haber muchos proyectos muy chingones y puede haber muchas muchas maneras de llevarlo. Por ejemplo, ahorita que te decía Descartes a Kant es un gran proyecto. Las chicas se preparan muchísimo, todos se preparan mucho para hacer un gran eh, show y ellos no sonan en radio y no lo necesitan. Están ahorita en Dinamarca haciendo una gira. Eh, yo creo que lo que puede tener un proyecto muy chingón es no entender su camino o no entender su valor más bien a veces como te decía los, los managers no a veces, los managers somos como lo, los que pueden poner en un lugar al proyecto pero hay bandas que son, que, que lo pueden hacer sin necesidad de un manager como Descartes A Kant. Yo creo... Escuchaba ahorita la, la plática que tuviste con Musiño y hablaba como de las canciones de tres minutos y tal. Hay muchas bandas y mu muchos artistas que están ahora haciendo canciones de no tres minutos que no suenan en radio que le están haciendo en grande. Creo que hay muchas maneras de hacerlas, sobre todo ahora que existe Spotify, eh, que existen los podcasts. Eh, yo creo que ahora hay más caminos. Yo creo que uno tiene que... Yo creo que lo importante en, una, en un proyecto musical es ser auténtico. Es no pensar en cuánto tiene que durar mi rola, sino en, en, en qué es lo que quiero hacer y qué está haciendo la gente como yo. Está escuchando radio, porque la verdad es que ya muy poca gente escucha radio. Y el formato de tres minutos es exclusivamente para radio. A Spotify le vale gorro cuánto dura tu canción. Al CD físico le vale gorro cuánto escucha tu canción. Cuánto vale tu Dura. A los shows en vivo, en shows en vivo, vale gorro cuánto dura tu canción. Eso es exclusivamente para radio. Y si no vas a sonar en radio, tu canción puede durar lo que tú quieras. Puede durar un minuto, puede durar cinco. Es más, si tienes un disco de diez canciones, solo necesitas tres que en tres minutos. El resto, que dure lo que quiera Porque son tres las que vas a mover en radio. Eh, hay proyectos que a mí me gustan mucho. Te puedo decir ahora, Juey Coyote, este que yo la verdad es que no lo veo en radio, pero le veo futuro. Eh, se acercó con nosotros, yo lo conozco porque me mandó el demo, tal cual, pero yo no estoy segura cómo ayudarle, porque con los, con los caminos que yo tengo trazados y los contactos que yo tengo, no sé cómo ayudarle. Sin embargo, sé que le puede ir bien por otros caminos que yo no conozco, pero que existen, ¿sabes? Yo creo que… Justo ahora con el, con el internet y todas estas nuevas cosas que, que existen, es mucho más económico, porque siempre ha sido factible moverse entre los medios de comunicación, pero es mucho más económico hacerlo. Y, como ejemplo, el Café Tacuba, el baile y el salón, nunca fue sencillo. En su momento no se mandó a radio, no estuvo en radio. Y es la canción que todo el mundo pide en los, en los conciertos. ¡Qué loco! No sabía Exacto. Eso. Es de Café Cuba, es de un disco que fue muy escuchado y tal, pero nunca fue sencillo. Eh, la gente se lo, se lo pasó de cassette en cassette, porque ni siquiera era como que de MP3 en MP3. O sea, era cassette en cassette, eh, Y así conocieron la canción. Así se, así se dio a conocer Molotov antes de firmar. Así era antes. Siempre han existido esos caminos, nada más que ahora son más económicos. Pero yo creo que eso, hay espacio para todo el mundo, hay que ser abiertos y hay que salir a buscar, tal cual. Buscar proyectos parecidos al tuyo o parecido a por donde lo quieres llevar. Este, volviendo a Descartes acá, ellos son muy escénicos, entonces funcionan muy bien en vivo, funcionan mejor en vivo que grabados. Y es lo que han hecho, construir una carrera a través de shows en vivo. Y la gente, por ejemplo, de Indie Rocks los ama, pero no puede hablar mucho de ellos porque no son ese tipo de banda, no son muy comerciales. Eh, o sea, comerciales hablando de radio. Eh, yo, aunque ellos trajeran ahorita el dinero para meter su canción en la programación de EXA, EXA no los va a tomar. Son muy raros para EXA. Eh, pero hay caminos, hay caminos y puedes ir a Dinamarca a, a, Tocar tus canciones. Hay más países que México y más mercados que el mercado mexicano, ¿no? Y más maneras de hacerlo que estar en un playlist de Spotify. Claro. O sea, hay un montón de maneras de hacerlo. ¿Cómo descubres música? ¿Yo? Sí. Yo descubro música de muchas maneras. Por un lado, mi manera favorita son las playlists de Spotify. Eso sí. En este momento, el... Contéstame pre-Spotify. Sí. ¿Pre-Spotify? Sí. Spotify está muy fácil. Spotify pues, pues, está muy fácil. Este, yo sí escucho las canciones que me mandan. La gente sabe en lo que trabajo y sabe lo que me gusta. Entonces, seguido me taguean en videos de otra gente. Y si me los recomiendan, pues digo, ah, o sea, sí los escucho de, de que pues, por algo me lo están recomendando. Si voy a un show en vivo donde abre una banda que me llama la atención, después sí me voy a. O sea, en ese momento los busco en Spotify y los sigo. Y llegando a mi casa escucho más canciones. Eh, es que me gusta mucho escuchar música. <risa> me gusta mucho. ¿Qué es lo que te gusta? O sea, cuando escuchas música, ¿qué, qué, ¿qué es lo que te atrapa? Que tengan un elemento diferenciador. O sea, en general a mí lo que me gusta mucho son las letras. Me gustan mucho, mucho. Una letra inteligente a mí me atrapa. Y si me presentas una... O sea, si escucho una canción con una letra muy inteligente, o que tenga un giro de tuerca o algo, yo me voy a seguir escuchando todo tu disco y buscando algo igual. Pero, en general, que tenga un elemento diferenciador. Igual cuando voy a un festival, si veo muchas bandas, a todo el mundo le pasa. Siempre sales y dices, ay, ¿te acuerdas ese que cantaba una chavita que cantaba así como ronquito? Que, que, ¿Qué es lo que te hace diferente de otras bandas? Eh, eso, yo creo. O sea, personalmente la letra. Las letras me matan, y no personalmente, que al terminar la canción yo diga. Este banjo. Ay, estas letras, esta frase se me quedó grabada. O esto que repiten y que repiten, los sigo moviendo el piecillo y cantándolo. Eh, eso, el elemento diferenciador. ¿Qué has escuchado últimamente? que uh, te ha sorprendido, no sé, dime algunas bandas. Mm, Proyectos. Eso. Juey Coyote, ama Juey Coyote. Lázaro Cristóbal Comala, qué listo es para hacer letras. Me encanta. Este, Ed Maverick me gusta también bastante. Escuché hace poquito o Kills, ¡Qué buen show traen! Son como, son una fiesta. A lo mejor te puede recordar un poco a, a los Amigos Invisibles, pero tienen unas letras bien inteligentes y bien graciosas y... Y, y muy, muy, muy de esta generación. Me encanta O'Kills. Eh, ¿Qué más? Mila La Morena, que es una chica de Chicago, que está empezando. Eh, que tiene Dice de repente maldiciones en sus canciones, pero las dice de una manera que… inspiradora. No sé, <risa> tiene una canción que se llama Cabrón, que me encanta. Porque aparte ella eh, nació hablando inglés, pero latina… Entonces, como que habla el español, pero mucho. Me, me encanta, me encanta. Luego escúchala. Tiene como que una onda muy gospel, muy muy jazz. Mila la Morena. Este. Ay, ¿qué más? Eso, eso es lo que me está dando vueltas ahorita. Bueno, estoy escuchando muchísimo a Las Neptunas. Estoy empezando a trabajar con ellas. Y escucho su disco a cada rato. De Guadalajara. No. De Guadalajara. Guadalajara. De Guadalajara. Dime qué es la música para ti. La música, Ay, hace poquito escuché algo que me resonó mucho, que es la música es la manera en la que adornamos el tiempo. Eso. Voy a dejar unos segundos porque eso estuvo hermoso. Entonces. Sí, es como que la con la pintura eh, adornamos el espacio, con la música adornamos el tiempo eso oh, wow. <risa> Oye bueno y con, con te siempre te ha acompañado la música y hablamos de, de la parte fotográfica y de cómo funciona todo este eh, logística y trips de la industria musical estudiaste diseño industrial en la uni en Monterrey actuabas hiciste diseño fotografía como ya dijimos. Cuando te presenté, dije diabética y quiero hablar de eso. Platícame Ajá. qué es, qué es. Por qué te, dime por qué te dije diabética, que es, tengo diabetes de un perro, qué onda. <risa> eh, pues eso, a los cinco años me detectaron diabetes tipo 1, que es una diabetes, eh, es una enfermedad autoinmune, no es como la diabetes que le hacen tanto promo en el IMSS, que es cuando comes mal o, o, o eh, tienes una vida sedentaria, este, nada más mi cuerpo decidió en algún momento atacarse, como esta palma me está atacando ahora. Este. Eh, y bueno, me inyecto insulina desde los cinco años. Y cuando yo tenía cinco años, era el 86, y era algo muy extraño. Ni mis papás, mis, mis papás no sabían qué me estaba pasando. Yo llegué al hospital casi con un cama diabético porque aunque es una enfermedad hereditaria, se empezó a diagnosticar hace muy poco, entonces la gente no conoce todavía los síntomas de la diabetes tipo 1, mis papás pensaron que tenía una infección en vías urinarias, me mandaron a hacer unos exámenes y yo traía 800 mil de glucosa, estuve en quedados intensivos unos días, en el hospital otros tantos y tal. Pero la cosa es que yo crecí con mucha vergüenza, eh, cuando tienes diabetes, de repente te puede bajar el azúcar de la nada, la glucosa de la nada, y tienes que comerte un dulce. Entonces, yo en escuela de monjas llevaba calcetas blancas hasta la rodilla y entre las calcetas mi mamá me escondía paletas. O sea, todo lo que te puedes esconder una paleta. Entonces, yo era la niña que tenía paletas escondidas en las calcetas, ¿sabes? O que mi mamá llegaba a cualquier momento del día, me sacaban del salón y me picaban un dedo y me sacaban sangre. Eh, yo crecí con, muy, con mucha vergüenza escondiendo ese pedo y, y hace relativamente poco, hice conciencia como de, de todo, de mi enfermedad y de la, de la manera en la que la llevo y empecé, dije bueno, si estoy en un grupo de Facebook donde hacemos, o sea donde hablo con gente de la industria, si estoy en otro grupo de Facebook donde hacemos bromas sobre música triste o eh, memes sobre tal y cual, pues voy a subar a un grupo de diabéticos. Y resultó que no hay muchos, sobre todo en español hay muy poquitos, y no encontré como con quién hablar. Eh, yo desde mucha vida, yo creo que por esta vergüenza, cuando, cuando estaba muy, muy chiquita, recién diagnosticada, mis este, cursos de verano eran de diabetes, y un día en la adolescencia le dije a mamá, oye mamá, es que yo soy algo más que una niña con diabetes, o sea, yo quiero ir a un curso de verano para pintar, para cantar, para hacer otras cosas, no, no para estar ahí de que los carbohidratos y no sé qué, me hice un experta en, en nutrición, eso sí, este, entonces como que, como que siempre fue rechazo, entonces yo a mis 37 no conozco mucha gente que tenga diabetes, sobre todo diabetes tipo 1, de hecho, o sea, conocer, creo que no conozco a nadie, eh, uno de los Jonas Brothers tiene diabetes tipo 1, pero no lo conozco. <risa> este, y entonces, como que no encontré una comunidad con quien hablar, no encontré con quien hablar. Y empecé un… pues, no estoy segura. Mi, mi, se llama Tengo Diabetes y un Perro, y mi, obje, mi objetivo es hacer una comunidad de gente que tenemos diabetes en México. Eh, porque tener diabetes en México y en Estados Unidos es muy distinto. En Estados Unidos lo los diabéticos pueden tener seguro y el seguro les cubre una bomba de insulina, que es una cosita que se ponen así externo con un catéter y les está pasando insulina todo el tiempo. Y yo no, yo me inyecto con una jeringa dos veces al día este, y ellos tienen, o, o sea, ellos tienen otra manera de llevarlo que nosotros. Ellos hacen bromas como que su páncreas se les queda atorado en las, en las perillas de las puertas y pues… Yo no. <risa> Más bien yo hago mis bromas de que la gente piensa que me inyecto crack. Claro. <risa> este, y empecé esto, he tratado de hacer videoblogs, he tratado de hacer blogs La verdad es que no sé, mucho, no sé muy bien cómo llevarlo, además de que no tengo mucho tiempo. Pero cuando me doy mi chancita y sí publico ahí, se hacen buenas conversaciones. Tengo nuevos amigos que tienen diabetes con los que puedo platicar. Este, y está... está Chido, creo que justo en este momento de tanta información es lo, lo bueno que podemos sacar, o sea, eh, com comunicarnos con gente que es igual a nosotros, aunque no sea tan evidente. A veces las enfermedades como la diabetes, que son unas enfermedades pues, invisibles, este, son, son diferentes de llevar, ni siquiera puedo decir que es más difícil, pero sí hay días que pues me la estoy pasando fatal porque mi azúcar está yendo hacia arriba y hacia abajo y no me la puedo controlar y tal, y lo que la gente ve es que voy mucho al baño, porque en el baño es donde me estoy checando e inyectando y que estoy de muy mal humor. Y cuando lo quiero platicar con, con alguien, o sea, es, es un poco, si no tienes diabetes tipo 1 es un poco, te tengo que explicar muchas cosas para que me entiendas, cómo me la pasé fatal durante el día, o cómo tenía una presentación y estaba, que eso sí me pasó, me mandaron a a presentar en la sección del parque en el Vivo Latino, en la conferencia oficial, y llegué, estaba en el escenario y me bajó el azúcar. Y estaba ya así de que buscándome dulces en las bolsas. En las calcetas. Exacto, diciendo, mamá, ¿por qué no me echaste una paleta en la calceta? Este, y sudando frío. O sea, ya que eh, no hay mucha gente con la que puedas como cotorrear esas cosas, ¿sabes? Entonces, pues nada, esa es mi intención, aunque te digo, tengo poca experiencia, poco tiempo, poca habilidad para esas cosas, pero bueno, eso es, es mi nuevo proyecto personal. Sí, compartir, <risas> compartir y que la gente sepa más, ¿no? Que la, que la gente sepa más, ¿sabes que Mi sueño, mi sueño, si alguien me está viendo puedo hacer mi sueño en realidad, este, <risas> quisiera algún día poder juntar como los contactos que tengo yo en el mundo de la música, que es, que es gente que son voceros naturalmente, y alguien que tenga dinero, básicamente, para hacer una campaña de detección de diabetes en niños. Porque como la gente no conoce mucho esos síntomas y son medio triquis, se pueden confundir con muchas cosas, yo he escuchado muchas historias ahora con este blog de niños que llegan muy graves al hospital y que no es necesario. O sea, dos días antes ya tenía síntomas, pero los síntomas son que vas mucho al baño, que tomas mucha agua, eh, que estás de mal humor que te en la cabeza, o sea, son síntomas de… ¡ay, cabrón! Pero ya hay una campaña, por ejemplo, que ahorita está en el DF Activa, de detección de cáncer infantil, que también los síntomas son así como que está palidito, o sea, hablar, hablar de esas cosas, entre más podamos hablar de esas cosas, por un lado es más fácil la detección y también, por ejemplo, para los adultos es más fácil entenderlo. Eh, como tengo diabetes, aunque no es el mismo tipo de diabetes, pero tiene unos cuidados muy parecidos, a mí me mandan eh, muchos amigos que tienen familiares que les acaban de detectar diabetes tipo 2, que es la de los viejitos, me mandan a sus papás, platica con ellos. Es, es muy difícil para la gente entenderlo, es muy difícil acostumbrarse, pero si lo hablamos más, va a ser más fácil para todos, como ha sido con muchos otros temas. Como, yo creo que eso es lo chido que tienen las redes, que, que, el normalizar, que es mucho más fácil y barato, Normalizar, porque puedo tener un blog donde puedo hablar de esto sin necesidad de tener los anuncios en el metro, que cuesta mucho dinero. <risa> Pero eso. Hay que hacer que eso pase. Ay, ojalá, estará increíble. Normalizar la plática, es que sí. Así como se normalizan eh, cosas no positivas que nos tienen en el caos <risa> del que hablábamos hace rato, sí, ¿no? sí. hay que normalizar, hablar de este tipo de, de, de, de enfermedades, ¿no? Claro. Decir, no, no, no sé ni, ni... Creo que al momento de decirle esta enfermedad es estoy equivocado. Pues sí, es enfermedad. No tengo una parte del páncreas, ¿verdad? Sí, sí, es enfermedad. Okay. <risa> o condición, no sé, pero... Pero bueno, es algo que, que requiere que tenga un cuidado... Eh, o sea, que tenga cuidados y medicación para pero toda la vida. Pero una conciencia creo que más, mucho más naturalizada y humanizada al respecto. Sí, claro. A mí todavía... Mucha información, los, ¿no? Mucha. Todavía en los noventas en Estados Unidos me estaba... O sea, ya era un adolescente, me estaba inyectando en un baño de un restaurante en Estados Unidos y llegó una señora a gritarme claro. porque pensó que me estaba drogando. Okay. Este, mis amigos del garage, cuando los conocí, no me dijeron a mí directo, pero a un amigo le dijeron, oye, ¿qué onda con tu amiga hardcore que se está metiendo heroína en, en el estudio? Y así que güey, es una aguja de ese tamaño, no, no vale la heroína con algo así. Este, Pero Por sí... falta de información, ¿no? Uh -huh. Mucha, mucha. Yo, yo no sé por qué, pero sí siento que la diabetes se ha quedado como muy atrás. Si hay mucha información… Bueno, no, sí me imagino, porque somos muy poquitos. Los, las personas que tenemos diabetes tipo 1 somos muy poquitos. Es más la diabetes tipo 2. Y yo siento que es más grave, porque la diabetes tipo 1 nos la detectan desde chiquititos. A mí me la detectaron a los 5 años. Entonces, yo nunca me acostumbré a tomar dulces, a comer dulces, ni a tomar Coca-Cola. La Coca-Cola me sabe horrible. Dicen que la Coca-Cola de más dulce, pero a mí la Coca-Cola… No puedo, no puedo. Cuando tienes 60 años y te dicen que ya no puedes comer pan dulce ni Coca-Cola ni tal, pues sí ya es como… sí entiendo el choque. Eh, por eso hay gente que se pone más grave teniendo ese tipo de diabetes, porque lo sienten como un castigo. Y yo prácticamente nací con, él, con esto. También hay gente más grande… yo, un, un amigo de Monterrey se la detectaron a los 30 años… Eh, igual es mucho más chavo y mucho más adaptable que a los 60s, Pero a mí sí me ha tocado hablar con gente mayor Que le detectan diabetes y que dice No, yo ya viví Y si, mi, si el resto de mi vida lo tengo que vivir sin pan Pues no, la neta es que no Y la verdad es que puedes vivir con pan O sea, ya hay, ya hay pan con stevia O sea, ya hay, claro. ya hay todo light Cuando yo estaba chiquita solo había coca light sin azúcar Ahora hay, está la Sprite, está la Mondet, hay un montón de cosas. Antes no había, no había opciones. Las paletas sin azúcar sabían horribles. Las tenías que traer de Estados Unidos y era más castigo que premio. <risa> Los chocolates eran muy ricos, pero eran carísimos. Ahora te cuesta lo mismo un Carlos V normal que uno sin azúcar. Ya hay muchísimas opciones. Eh, pero siento sí entiendo el choque y sí entiendo por qué se alcanzan a poner más graves que un diabético tipo 1. La, el cuidado es más, más complicado, pero es más fácil de hacerte la idea. Creo yo. ¿Y quién es el perro? Chocorrol. <risa> <risa> pues le, le puse así porque justo como, como esto que le decía a mi mamá, soy algo, alguien más que una persona con diabetes, me gusta hacer más cosas, como, pues tengo diabetes un perro, o sea, tengo diabetes y Cualquier cosa. Eh, sí tengo, si sí tengo una alimentación restringida, pero el día que me quiera comer un pastel, me inyecto un me poco el pastel. Este, sí tengo que hacer ejercicio, pero en realidad todos tenemos que hacer ejercicio. Eh, cualquier cosa, sabes? O sea, si sí tengo diabetes para otras cosas, por eso también ahí en ese, en esa página publico cosas de mi trabajo, porque la normalización, porque podemos, exacto, podemos hacer lo que queramos. Creo que no podemos volar aviones. <ríe> Creo que no podemos volar aviones. Pero todo lo demás, si un Jonas Brother lo puede hacer, <ríe> si yo puedo correr shows en el Vive Latino, todos podemos tener diabetes. Y no pasa nada. Y podemos ir con eso. Podemos vivir bien con eso. Y como, me como, como me dijiste y como dijiste cuando fuiste a la entrevista, tú dime qué hago y yo lo hago, ¿no? Exacto. Si eso <ríe> sí. me va a acercar a la felicidad... Exacto, exacto. Sí, por eso también luego me metí como en, co en cosas muy de... A investigar más cosas de nutrición y cosas así como... Ahora es muy fácil saber qué es lo que tienes que hacer. Lo difícil es hacerlo, tal cual. Y difícil, porque tienes que luchar contra tu... Pues contra ti mismo, con tu fuerza de voluntad. Pero la fuerza de voluntad queda en un segundo plano cuando empiezas a hacer todo con conciencia. Cuando dices, ¿sabes qué?, sí, sí me puedo tomar esa cerveza, a la tercera me voy a marear, ¿quiero estar mareada o no quiero estar mareada? Puedo, va, quiero estar mareada dentro de hora y media, va, me la zumbo. O decir, no, no puedo estar mareada porque tengo que ir a estudiar por un examen, entonces no me la tomo, me la tomo mañana. Es lo mismo con la diabetes, es lo mismo con el trabajo. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que llamar a 700 bares en, en México y venderles a Descartes a Kant. Levantas el teléfono y lo haces. De 770, no, más, 450 te van a decir que no. Pero algunos te van a decir que sí. Es, es igual con la alimentación, con el ejercicio, con el trabajo, este, con los trabajos, con, como decíamos, las, los trabajos y las relaciones tóxicas, con todo, con todo. Oye, escuchar esta canción me pone de mal humor o me pone violento. Bueno, no, no, no me quiero poner así, no la escucho. Salir de fiesta a lugares donde ponen reggaetón me hace sentirme mal conmigo mismo, güey, no salgo de esos lugares, punto. Yo creo que eh, es, es más fácil ahora que tenemos tanta información hacer ese tipo de… de pues de organizarnos el cerebro de esa manera, de decir, a ver, yo por ejemplo, hace cuatro años… ¿no? ¿Cuatro? No, más, como cinco yo creo, cinco o seis. Dije, a ver, estoy batallando un montón con mi diabetes, no me gusta, no me lo estoy pasando chido. ¿Qué hago? Empecé a, así, internet, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Llegué a la dieta paleo. Y empecé a hacer paleo. Y me di cuenta que, que el, para mí, al menos para mí, es muchísimo más controlable mi diabetes si no como carbohidratos. Y dejé los carbohidratos. Y los dejé como por cuatro años. A sabiendas que... Sí puedo comer pan, no es que me esté prohibido. Sí puedo, pero cuando como pan me va a la cabeza y me voy a tener que inyectar más. Ah, bueno, ya, ya sé cómo funcionan esas cosas. Pues, como o no? Como pan. Este, para a mí me funciona mucho para la claridad mental correr. Me levanto temprano y digo, ¿sabes qué? bueno quiero correr. Bueno, ¿puedo o no tener claridad mental en la tarde? O sea, ¿me, me puedo dar esto o no? Eso, eso de... De hacer conciencia, a mí me funciona más que, que, que prohibirme cosas o u obligarme a hacer cosas. Es como, como estar consciente de lo que estás haciendo y de la repercusión que va a tener en tu, en tu día. Ni siquiera tienes que pensar en tu vida, en tu día. ¿Me funciona correr? Bueno, voy a ir a correr. ¿Hoy no quiero correr? ¿Qué voy a hacer en la tarde? ¿Puedo no correr? Eh, ¡Chingue su madre! Me la, voy a echar de hueva todo el día, me duermo otra hora y media y no corro pero con conciencia. O sea, que no, te que no te llegue la tarde y digas, ay, güey, ¿por qué no he hecho nada en la oficina? Eh, ¿por qué no has a correr? O sea, <risa> cuando, cuando no, conoces, no conoces tu cuerpo, no conoces tu mente, es muy fácil que las cosas te tomen por sorpresa, que un día te agarres sin inspiración, que un día te agarre un dolor de cabeza que un día te duele la panza, que un día no tengas energía, que un día te enfermes de no sé qué. Vato, que un día amanezcas triste. Es como, vato. O sea, ya sabes. No nos hagamos güeyes. Y si no sabes, aplícate, güey. Aplícate a saber qué es lo que te pone triste. Aplícate a saber qué es lo que te inspira. Aplícate a saber qué es lo que te mueve. Eh, y hazlo. Punto. Y cuando no lo hagas, no te asustes porque no estás donde quieres estar. Es pura pinche conciencia. Me encanta porque esa es exactamente la conciencia del ser, del vivir, del existir para ser felices. Claro, que es, que es, un, es una fórmula bien fácil. Conócete. Y aparte es una fórmula que nos están diciendo desde las clases de filosofía en la prepa. Conócete. Acéptate. Ajá, exacto, eso, conócete y acéptate. ¿Tienes diabetes? Sí, sí tengo diabetes. ¿Quieres un pastel? ¿Qué, ¿Qué significa para mí comerme un pastel? ¿Qué significa para mí salir a correr? ¿Qué significa para mí echarme esta cheve? Porque también tiene implicaciones, no nada más de, del alcohol, sino de… la cheve tiene calorías, tiene, tiene cargos. ¿Qué significa para mí la cheve? ¿Me la puedo echar o no me la puedo echar? ¿Puedo terminar esta conversación tomándome una chevia no o, o no puedo terminarla? Eh, y a nivel mental, la verdad es que yo hace dos, tres años llegué a un burnout culero, porque cuando trabajas en la independencia no hay límites. Si hay un montón de trabajo, haces un montón de trabajo y si hay poquito, haces poquito. Y a veces… Eh, como trabajas con artistas, trabajas mucho con emociones y la carga emocional y de trabajo y de no dormir y de tal, puede llegar a ser muy pesada. Ahí llegué con una psiquiatra que, que a mí me, me voló la cabeza y me hizo entender muchas cosas. Y me llevó a hacer, es esto que te digo que yo cuando empecé a correr me di cuenta eso de eso de, a ver, quiero correr mañana, entonces tengo que dormirme temprano. O me duermo tarde, pero no voy a correr tanto mañana porque no voy a poder o voy a cenar bien hoy en la noche porque mañana quiero correr 15 kilómetros, pero si me voy a cenar al Chili's, pues no los corro ya, o sea, y, y no me voy a correr al Chili's y mañana, digo, me voy a cenar al Chili's y mañana salgo a correr, y digo, ay, no puede correr ni tres, pues no llores, tú lo elegiste anoche. Ella me hizo, me ayudó a entender, a poner, yo le decía, siento, como que cuando llegué tenía un librero vacío y todos los libros estaban en el piso, y ella me ayudó como a ponerlo todo así en orden. A ver, de, me, cuando hago esto me siento así. Este, este rollo en realidad está pasando porque yo no estoy pudiendo poner esto en orden. Volví a poner como todos mis libros en la pared y, y ahora puedo también a esa parte de mi, de mi cerebro hacerlo con conciencia. También decir, estoy en Nueva York, no voy a dormir porque quiero conocer la ciudad. ¿Me voy a cansar? Cabrón entonces el sábado no hago planes, porque voy a aterrizar aquí a las 13 de la tarde, fíjate, me dormí a las 7 de la tarde ese día, y el domingo me levanté a la 1 de la tarde. Perdí todo el sábado en la noche, pues sí, yo no tenía planes de salir de fiesta. En otro tiempo, si hubiera dicho, chale, güey, mi fiesta el sábado, o me hubiera salido. Pero ahora es de que no, a ver, me puse una putiza de cuatro días por conocer la ciudad, por hacer mi trabajo, por tener nuevas experiencias. El sábado y el domingo no va a poder parar. Y punto, yo lo elegí. Yo lo elegí y no lo lloro. Eh, y esta semana me lo he llevado tranqui. Trato de no tener muchos estreses. Trato de acomodar mis estreses. Porque es más, es lo que dices tú, es la, la fórmula de la felicidad. Saber acomodar las cosas. Pero primero, para poder acomodar las cosas, conocer las cosas. O sea, saber qué te estresa, saber qué te tranquiliza eso saber qué te inspira saber que es una bocanada de aire fresco este a mí me sirve muy bien comer muy bien ahorita comí bien tarde porque pasó algo en la oficina y, sal y salí tarde pero en lugar de mandarme a pedir un pollo, lo un, ¿Un este, pollo kentucky, loco un kentucky <risa> el pollo loco es, es, es sano <risa> eh, en lugar de mandarme a pedir un kentucky este <risa> dije no me espero voy a mi casa y me hago una chuletota con una montaña de verduras bueno, ya sé que eso me llena de energía. Pero si no sabes qué te llena de energía, si no sabes que lo que te falta es energía, lo puedes confundir con tristeza, con hambre, con enojo. La cosa es cono conocerte. Conocerte y aprender a, a administrarte. No siempre se logra, porque tienes que estar como muy concentrado y pensando en ti mismo todo el tiempo. Es una batalla de todos los días. Es una batalla de todos los días. Y, y 24-7, o sea, en cualquier momento se te va el pedo y ya agarraste la peda y mañana tenías que llegar temprano a no sé dónde. Este, y eso esas son las cosas sin conciencia. Sí, si es una... Pues, pues no lucha, si es estar al pendiente de ti todo el tiempo. Creo yo. Creo que con esa conciencia, con verduras, y con el, <ríe> el, esa búsqueda de la felicidad, eh, nos podemos... podemos eh, quedar inspirados Para seguir eh, Intentando Procurando Vivir y ser felices Ojalá Muchas gracias Por estar aquí No, gracias Qué chingón la plática Qué chingón lo que haces Hay que descubrir Más música Compartir Y gracias por todo No, a ti Hay que descubrir Más música Y más cosas Que te hagan felices bueno,